El general Ludwin Miguel saudí Correa, director regional del Comando Noreste de la Policía Nacional, se refirió a los casos de atracos que se cometen en esta ciudad. Dijo, en su mayoría son cometidos por desaprensivos a bordo de motocicletas. Sí, hasta ahora nosotros eh, tenemos, eh, de acuerdo al mapeo delictivo, de acuerdo al mapeo delictivo, después de haber analizado el mapeo delictivo se, se alimenta de la denuncia que ponen eh, los ciudadanos en los destacamentos. Entonces nosotros hicimos un análisis al mapeo delictivo y pudimos darnos cuenta de que dos personas vuelven de un motor son los que han estado eh, haciendo algunos despojos y perturbando la tranquilidad de la sociedad y hemos estado atacando esa parte. Suardí dijo continuarán los operativos preventivos en busca de minimizar los delitos, a la vez que agradeció la acogida de juntas de vecinos y otras organizaciones en diferentes sectores. hemos reunido con la junta de vecinos de Cenoví, allí nos manifestaron que se han sentido bien con los trabajos que ha venido realizando la Policía Nacional. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.